Carrión, pero tu nombre es así. Mi nombre de pila es Ladio Carrión, nunca me lo cambié. O sea que tú eres el único artista que usa su nombre tal como es. Eso es así, eso es así. Nunca me dio con, con buscar otro nombre y nada más. Me... sí, sí, no, eh, pe pensé Lilela, y pero que no, no, nunca no nada. Yo pues, vamos a, dejarlo, vamos a dejarlo, así, vamos a dejarlo Ladio Carrión. Ya, es como ya era bastante conocida por el por el deporte yo nada más antes, pues ya ese nombre en Puerto Rico era conocido y pues. Me quedé, me quedé con eso muchos te conocen eh, por tu forma de ser creativo eres un poquito creativo no, no haces como las mismas cosas como que lo mismo que lo, como dicen lo mismo del montón exacto exacto eh, siempre trato de, de, de diferenciarme en eso eh, me empeño mucho mucho en, en hacer cosas diferentes cada vez que entro al estudio hacer cosas nuevas sea el ritmo sea la forma de, de, de hacer el delivery de llevar el chanteo o simplemente asegurarme que tenga cada verso su buen punchline y pues bueno. Sí. <risa> Esta canción con Bad Bunny, ustedes se dominaron? Sí. O lo, eh, de lo, ¿A ustedes lo ponen como el Wade y Lebron? <risa> hey, el temita era un freestylecito wow. era, era un freestyle que se lo envió el conejo, no tiene coro, no tiene... Eh, simplemente chanteo y chanteo Y pues no, los dos no, nos complementamos muy bien Yo solté fuego, él soltó fuego también Y pues a la gente le gustó, gracias a Dios ¿Tú, tú antes eras compositor? Exacto. exacto. Y, y muchas personas, ¿sabes? Hay personas que entienden que al compositor eh, no se le da la, la debida mención, ¿sabe? ¿Se valora en cierto modo eh, al compositor ahora mismo? Mano, bueno, eso es, eso es depende del artista, mano bueno, real, porque hay muchos artistas que, que, sí, como yo. Yo, por lo menos con compositores no, porque yo escribo todo lo mío. Pero con mis productores, con mi gente que produce, o sea, que son parte del tema, de, de, de, de, de la canción pues uno, uno brega bien, pero también hay artistas que, que le falta ese, ese, ese, ese cariño, yo digo, a la, a la música, ese respeto, ¿me entiendes? De tratar a sus compositores bien, de, ¿me entiendes? De darle su crédito, su mérito. Y no más que eso, de darle su, su buen porcentaje, ¿me entiendes? Claro, y más ahora que en el negocio de, la, de los streaming está dejando mucho. Claro, así que todos Ustedes, compositores, productores que están por ahí conozcan su valor, no estén vendiendo letras por ahí a 200 a ganar, conozcan su valor, Le esperen el tiempo perfecto que usted tiene la grasa, no esté por ahí regalando sus temas, que eso es oro, tema en el email, eso es oro. ¿Cómo va a finalizar este año? ¿Tema nuevo, producción nueva? Hoy mismo estaba pensando en eso, en estos días saqué el remix de mi error, que sale de Wisin, Yandel, Lenox, Lunai, que está rompiendo ahora mismo, gracias a Dios, hace como dos días la saqué. Um, tengo mi disco pendiente pa, para enero, un, tengo un disquito pendiente, pero para cerrar el año me gustaría sacar un proyectito, aunque sea un, un EP de tres temas, de trap, algo así para la calle. Pero no, no quiero hacer, quiero sacar algo en diciembre. En diciembre viene algún un proyectito de la Yucarrión. Tú, tú fuiste deportista. En Puerto Rico hay una controversia eh, con lo que pasa con las ligas infantiles, de la manera en que están explotando a los niños. Eh, ¿Tú estás de acuerdo o tú entiendes que ellos tienen que jugar hasta que su cuerpo aguante? No, no, eh, Realmente cuando uno es atleta de alto rendimiento, pues hay que. uno tiene que entregar el, su, su vida al deporte. Lo que está difícil son, son las ayudas, las ayudas de, uno da, da, da, y las ayudas que hay en, ahora mismo en Puerto Rico no son, no son las mejores, hay mismos atletas que están pagando sus mismos viajes para representar su isla, ¿me entiendes? Eso se pone que se, que se encargue el gobierno, la federación, esas cosas. Ahora mismo el equipo de nación de, de donde yo soy, donde yo estoy en la universidad, no tiene ni uniforme, ni traje de baño, nada, nada, nada, nada, nada. Son personas que van y buscan medallas y los reconocen. Claro, es gente, que, gente ¿me entiende? Que tienen el... Por eso es que se quitan, porque no, no, no está ese apoyo económico, porque uno... Una, una atleta, eso es un trabajo full time. O sea, nadador, nadadores entrenan siete horas al día, fácil, cómodo. De alto rendimiento, entrenan esas horas. Hace falta esa ayudita. Estamos para. Se llama el Radio Carrión 2024, presidente del Comité Olímpico. Lo estoy diciendo yo ahora mismo. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Eso va a pasar. No, eso viene, eso viene. eso Con el favor le dio. Eso viene, esa es una de mis metas a largo plazo. Además de la música, me encantaría ser parte de la federación, del comité olímpico, para darle esa ayudita que hace falta. Vas a cantar en el festival hit. ¿Qué, sí. tema, ¿Qué tema vamos a esperar de ti? Ah, supiste levantar mi error. Sí, sí, sí, fuiste mi error favorito. Wow, hoy me levanté de mal humor. Es, ese tema? Claro, hey, de estarlo claro. Yo dejé de escribirla a muchas personas. Solamente lo hago en ocasiones especiales. Porque escribía tan, cosas tan personales mías, que me daba cosas a esa otra persona, ¿me entiendes? Cada, cada canción que te escucha es mía, aunque sea un canvaboc, aunque sea cualquier estos, hay verdades mí esto, o sea, todo es, es verdad. De tu error fue la que tú más te identificaste, ¿sufriste? Sí, sí claro, es que ¿quién, quién no tiene un error favorito? Eso es, eso, eso es veneno, eso es, un, es un, un veneno que hace bien. <risa> Para felicidad, hermano, una pregunta que está muy, muy, muy en el tapete. ¿Qué tú te consideras, Flow Maluma? ¿O Flow Real G? Y a yeah, rayos, Flow Eladio Carrión, <risa> el único, solamente hay uno, ese es Flow Eladio. Ey, pero ahí <risa> hey, Ñengo es mi, Ñengo es mi bro, o sea, no quiero esto, Ñengo o sea, es mi hermano, Real G for life siempre, o sea, si no me pasa, no quiero, pero Real G for life, ese, ese es mi nene, negro, mi negro. Hermano, mi, mucho éxito les deseo lo mejor, gracias, gracias. espero verte pronto. Igual, igual bendiciones, <risa> tío, Radio Carrión. Gracias.